Nuestra relación se fue para la basura. Ya no me seduces más con tu cintura. Se fueron las ganas de verte, desnuda. Fría como el viento, como roca dura. Nuestra relación se fue para la basura.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 Deja de marcar, me va a pagar el cel Uno se cansa de dar y no recibir Me advirtieron que eras fruto prohibido Nací con mí. Y si sí, mami dolió más de lo que imaginé Pero con esta Argentina creo que yo ya me curé Nuestra relación se fue para la basura Ya no me seduces más con tu cintura Se fueron las ganas de verte desnuda Fría como el viento, como roca dura nuestra relación se fue para la basura Ya no me seduces más con tu cintura Se fueron las ganas de verte desnuda Fría como el viento, como rocadura. fuiste con ese güey Te las dabas que eras muy fiel Vi los mensajes de él Por tonta yo te caché Te fuiste con ese güey Te las dabas que eras muy fiel